Teologías y demonologías Samuel Taylor Coleridge soñó que recorría el paraíso y que un ángel le daba una flor como prueba de que había estado ahí. Cuando Coleridge despertó y se encontró con esa flor en la mano, comprendió que la flor era del infierno y que se la dieron nada más para enloquecerlo. Enrique Anderson inbert el gato de Chisaira